Nelson Hernández Núñez, de 43 años de edad, resultó herido de bala en un muslo derecho en medio de un supuesto atraco en el sector El Ciro Lillo, próximo al cementerio, este fin de semana. El herido narra cómo ocurrió el hecho. Yo iba en mi vía a buscar un pasajero. ¿Tú eres qué? Conchero. ¿Tú eres ¿Entonces? Se me pegaron dos locos por un lado del cementerio, no, no, cementerio nuevo. Pues está muy oscuro ahí. Ajá, por el cementerio de ahí. ahí está muy oscuro. Me hicieron parada, yo quise pararme. Yo se hice, iba a seguir, pero me di en el, el tiro. Al darme el tiro, yo como que, regulé, me, me como que me caí, pero ahí mismo iban pasando alguien. Pero como que lo interceptaron. Ellos pudieron irse, no sé si el motor. ¿Cómo ahora fue? Eso? Como las 9, 10, algo por ahí, de la noche. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.